Bueno, aquí tenemos el bichito. Con mucho cuidado vamos a quitar el cristal. No importa que se ensucie, es mejor que se ensucie y no que se caiga. O sea que sosténganlo con ganas, porque pesa. Vale. Lo sostienen ahí con ganas. Ah... Uh. Lo quitamos y aquí está el bichito, ya se está llenando de polvo, a pesar de que estaba súper limpio, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver si esta gráfica entra, porque el problema que es brutal, Vale, tiene que ir así, van de cabeza. Ya tengo que meter ahí con la grapa. Yo creo que sí, y ocupa dos lugares. O sea que vamos a sacar el primero y el segundo. Ahí, vamos a sacar el primero y el segundo. Este también metiditos, porque para que no haya vibraciones, porque todo lo que sea vibración es sonido. Entonces lo que hacen los tipos es tener todo bien, bien apretado y ajustado para que no vibre y no haya sonido a lata de todo este tipo de metal, que es un metal fino, que hace muchísimo ruido. Entonces nada. Vamos a quitar las placas. todo el soporte este como ven y este mantienen todo apretado también están, por eso me traje una pinza porque sabía que esto podía estar súper apretado entonces sacamos un poquito, quizás no sea necesario sacarlo del todo ¿sí? ahí ya van a salir se sacan para adentro así y así y a ver cómo lo podemos colocar esto con la ranura en el medio. Ahí. Vale, hay que ir mirando todo. Que esté abierto el slot, bien abierto, porque ahí es donde va a hacer el clic. Esto aquí. Y no, voy a tener que sacarla de abajo. Y tengo que sacar una más abajo porque me toca ahí, pero no pasa nada, en eso estamos, ¿no? Quitamos la de abajo y después ponemos la otra, no hay ningún problema. Ahí. Esta, como ven, es una placa que funciona con dos, con dos gráficas, pero yo no sé si va a dar la potencia de la alimentación. Igual sí, pero vamos a verlo. Vamos a ver un poquito, aquí esta, el espacio que va a ocupar, a ver que entre todo bien. Ahí estoy calculando el tornillo, estoy calculando esto, estoy calculando la entrada. Ahí. Y ahí entró. Se ha clavado bien. Ahí está perfecto. No veo que toquen nada. La gráfica va muy bien ahí. Así que vamos a volver a poner la ventanita superior. Esta que... Lo que evita también es que entre un poco de polvo y ajusta un poco mejor, ¿no? No es que sea hiper necesaria que esté ahí, pero... Con los temas de, de polvo de esta zona y, y de eso... Mejor tener... Sí ventilación, porque ven que tiene agujeros, pero... Sin exagerar con el tema apertura. Igual ya me han dicho que si calentara... Te deja abierto y. ¿Por qué me está faltando? Ah, no. No me está faltando nada. A ver, vamos a ajustarla bien. Vale, ahí. Ahí, para que apriete. Ahí lo que vamos a hacer, ahí. Lo que vamos a hacer aquí es apretar la tarjeta gráfica. Yo es que mis manos no son para esto, ¿sabes? Todo el que me conoce lo sabe. A mí esto me da hasta calores. Pero bueno, hay que hacer algo, ¿no? Ahí. Ahí. También apretamos este. Igual debería haber traído un destornillador de estrella mejor. Pero bueno. Ahí. Como estaba, ¿no? Todo bien ajustado, para que no vibre. Y aquí ponemos este otro, que es el de la plancha de ajuste. Que va a ir bien puestita ahí también que bien apretado como estaba Ahí va. no hace falta más y esto tiene una pinta bestial esto tiene una pinta bestial yo creo que lo suyo sería quitar la quitar esta de, de 2 gigas de 4 GB, perdón y utilizar solo una tarjeta para no sobrecargar el sistema y la temperatura entonces lo que voy a hacer, voy a quitar la MSI y vamos a probar el equipo con solo la, la Gigabyte Ahí va. abrimos con mucho cuidado A ver No, esto no creo que tenga nada que ver, pero En verdad está flojo Está como nacida acá Joder. Estoy mirando que no tengo nada Ah, vale, vale, Qué bruto Eso es un animal Lo que les decía, el animalito, viste Por eso yo no quiero hacer nunca mucha fuerza con las cosas Porque ya sé que las, las destrozo, vieron Intenté una vez, dos veces dije, a ver, vamos a mirar por las dudas porque estaba demasiado, eh, demasiado bruto el el tema. Entonces ahí, ahí va, ahí va a salir la gráfica. y vamos a poner en su lugar las guías para no tener inconvenientes ¿no? ahí ya estamos haciendo otra cualquier cosa ahí Rojo-negro, rojo-negro, muy lindo. Ahí. Acercamos esto. Volvemos a ajustar todo. Este se me cayó, pero... Ahí. Ajustamos toda la situación. Para eso mismo, que no haya sonidos ni que haya cosas bullando esta gráfica no es solo subir los, los parámetros gráficos sino poder grabar las partidas sin tanto inconveniente sin tanto lagueo, etc ¿no? ya el Warzone de por sí a veces con actualizaciones tiene mil problemas, tuvimos unos meses tremendos con el Warzone nadie se podía conectar, había un tema con los servidores vamos, brutal y nada Ajustamos ahí Ajustamos aquí Y bueno, ya estamos medios listos para probar esta tarjeta Voy a hacer un par de de revisiones Y, y ya les digo Cómo va la cosa Pero yo la veo bien, ¿eh? No toca, como verán Admite esta y admite otra, también admiten eh, los dobles monitores, pero en este caso no los necesitamos, así que ya le puse la RAM, va una sí, una no, una sí, una no Le pusimos la tarjeta gráfica y nada, a encenderlo y a probarlo Ya se está haciendo un poco de polvo, como siempre, así que nada Señores, tu dron con el nuevo equipo y vamos a ver qué tal se edita con esto también, ¿no? Es todo potencia, todo potencia.